para comunicarnos a con él para con nosotros a, a Luisardo no Logan que está con nosotros de INAPA que tanto se ha hablado de INAPA el ingeniero buenos días cómo tú estás bueno, él no se tuvo que hacer ley, oíste no se tuvo que modificar la ley, porque él sí es ingeniero. Julio Lizardo, hola, Disculpe, me pasé. Me pasé. Devuélvete, te contás y devuélvete? Pero él no está diciendo nada que no sea verdad. Bueno, buenos días a todos. Este elenco que prestigia no solo a Telenor, sino que día a día, eh dan su tiempo, sus experiencias, su preparación para de una manera u otra aportarlo a la región del nordeste y Así por qué no a todo el mundo. Mira, que, te pero, pero te tengo convocado. Pero antes de, antes de que entremos en el tema, en el tema porque okay. antes del de traje de, de, de funcionario. una de funcionario que trabaja en INAPA, es un tema tan sensible como el agua, yo antes que ingeniero antes que todo eso, yo soy político y ustedes estaban hablando de un tema muy sensible que lo han manejado mal de ambas partes eso es lo que porque eh, si bien es cierto que tal vez la policía no le dio el manejo correcto también es cierto que se inciden, inciden, inciden, incidentó para que eso se, o se, se hay un interés se, de provocación desde un principio sí. y lo primero es que todo el mundo recuerda, porque yo fui parte de, viví parte de eso, cómo desde el PLD, desde el gobierno de Danilo Medina, en conjunto ya con el que era presidente del partido en ese momento, Leonel Fernández, es presidente, destruyeron al PRD. Y cómo se, se ocasionaron bombas en algunos sitios, cómo se apresaron, cómo a Johnny Ventura, cuando fue a, a la, al Congreso... A una actividad que tenía por lo menos, era diferente en este caso. Porque en este caso era una actividad, y no era de mi partido, era de la fuerza del pueblo. Sí, pero.. Tu forma, se sumó, era, era una actividad. Se sumó a tu partido. Por, porque tenía, tenía un interés, si se quiere, constitucional. Sí, sí. Eh, y hay que hablarlo claro eso. Y como a Johnny Ventura que se prácticamente lo es que hicieron, he... lo hicieron marchar en un motor con seguridad no, eh, y varias eh, cosas más o sea que permíteme aclararle algo es que el derecho a la protesta no tiene un fin como es, co específico por ejemplo no te depresión. dicen tú puedes protestar por esto o por lo otro el derecho a la protesta puede ser general. hasta porque una calle sí, pero, tenga el nombre pero, de pero que, está bien pero, sí. pero mira o sea, yo no escuché tiene... yo escuché que es un tema muy sensible muy complejo no lo que hay que es respetar es la escuché, democracia Sí, pero respetar el, la democracia y, y el derecho de la gente la demo, Sí, pero el derecho a la gente también a transitar claro a caminar. claro vamos a hablar claro Mariotti, un, un, una persona de alto nivel que fue senador, que, que fue senador, dijo: aquí no hay que pedir permiso para nada. No, el que, que va, va a marchar que marche, señores, usted pide permiso para organizar que esa calle va a estar cerrada. Usted tiene que informar. Porque tú no tienes que informarle porque, a la población. Porque el permiso, el permiso claro, te lleva a otra dimensión claro, del derecho. Claro, claro, no, bueno. no es permiso. Porque eso hay que aclarar. Por lo menos información. E, e informar. Sí. Voy, voy a transitar por el, transitar, el carril derecho pues, de la avenida Pero que, nosotros no somos griegos. Sabemos que desde un principio hay un interés de, de, de desorden y de crear provocación bueno, para, para nada, que se diera lo que se dio usted Quise hablar de eso porque pero vamos a me moría si no decía nada. Te comprendo. Nosotros te hemos invitado. Porque ha habido una denuncia yo tanto aquí o varias presente. con relación a averías. Hay averías que no ha cuidado ni ha atendido a tiempo tu, tu institución. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esas fugas de agua que son en este momento? Eso es criminal por la situación que tenemos. Sí, mira. Que tú no, mismo claro, claro. Aquí. Mira, de por sí voy a iniciar, eh, ya saliéndonos de la parte política, Se sino un ella. tema de mucha importancia a nivel nacional y en este caso a nivel local y regional mira eh, voy a iniciar por, por lo más importante y para llegar ahí pero uh -huh. por lo más importante que es eh, nuestra fuente la presa de Rincón sin, sin querer alarmar pero hay que informarlo está en 112 metros la última vez que yo vine estuvo estaba en alrededor de 114, o sea ha continuado su descenso el INDRI está trabajando en esa parte para hacer unos trabajos, que el agua eh, siga llegando a la presa, eh, limpiando canales y algunas o, algunos trabajos técnicos para que el agua siga fluyendo. Pero nosotros, en ese, en ese tenor, tenemos un plan eh, a nivel nacional que de una manera u otra, con sus algunas deficiencias, porque a veces uno tiene el plan, y a veces la burocracia, todo lo que estamos aquí, yo creo que en, en a, a, a la excepción del Yalyang y Carolina, pero nosotros tres hemos estado en funciones públicas y a veces eh, de fuera se ve una cosa, de dentro hay una burocracia que no es, eh, no es tal vez al, al, a la agilidad y al, y, al, y, al, y al tiempo que uno entiende que tiene que resolverse, pero sí estamos, eh, de una manera u otra, Ejecutando dentro de nuestras posibilidades, le solicitamos más recursos a la institución porque el personal y los recursos que tenemos no nos da para resolver en este momento todas las, las acciones que INAPA tendría que hacer. Un ejemplo para poner un ejemplo de ayer, para hablar claro, uh -huh. y voy a mencionar a una persona que tiene una página, le voy a, le voy a dar toda una publicidad a Franklin de Franco Macorizano, Franco Macorizano. él me mandó Punto. unas imágenes en la urbanización Laurel sí. y como está adentro no se veía, él me la mandó y ayer, el caso él me la mandó el viernes y ayer eh, eh, se coordinó, se, habían unas fugas. Eran averías menores, pero menores en un sentido, pero pues eran varias. Y se resolvieron en el día eh, de ayer eh, incluyendo otras más y nosotros estamos ejecutando. Ahora, hay hay averías, porque a veces dicen, eh, eh, ahora no recuerdo bien, cómo que dicen que a veces no se sabe qué es peor, si la medicina o la enfermedad. Ay, ay, ay. Eh, Esa medicina hay, que ah, han buscado en muchos hay, sectores. Hay, hay averías. No me gusta. Hay, hay, hay, hay, medicina que ustedes han conseguido. hay medicina que ustedes han conseguido, que ahora no le llega a, a quienes recibían normal. Urbanización Piña 3, te lo he repetido. Sí, hay una parte de la urbanización y Piña 3. Y la misma 3. pasa con la Valdí que no ha llegado. Que, que, para, para que la gente entienda, porque aquí sí. todo se mide con la misma vara y a veces hay una presión más grande porque la vara es muy fuerte, eh, hay una parte de la Piña 3 que no tiene agua donde viven los papá, los padres del senador donde él tiene un apartamento y donde vive eh, ahí mismo vive eh, el, eh, o sea que, Tony Núñez, que cerca. Se, el senador que es de mi partido que es compadre mío no, eh, y tiene problema de eh, no siempre pero tiene problema de agua porque el problema es y yo no me canso de repetir y nosotros eh, casualmente en el día de ayer nosotros ah, nos reuníamos todos los lunes semanales ahora lo estamos haciendo una vez al mes y en el día de ayer estábamos reunidos en la dirección ejecutiva y tratamos casualmente el tema eh, que yo le he hablado aquí eh, y estamos eh, presionando, si se quiere, para, a veces yo me veo como si fuera, a veces me dicen, recuérdate que tú estás en el gobierno, eh, eh, no pelees tanto, uno tiene que pelear por lo de uno, <coughs> porque la tal vez no es la solución definitiva, pero sí va a mejorar sustancialmente y pensando en un presente y un futuro que ahora mismo, de hace mucho tiempo, no se había pensado, que es la rehabilitación de la planta de cenoví y la estación de bombeos, donde está el booster, que manda a Mata Larga. Después vamos a entrar a Mata Larga. Ese proyecto, que es un gran proyecto, que debió de, por la presión que nosotros hemos tenido, incluyendo el mismo director, que sabe de la importancia que, que implica ese, ese gran proyecto, eh, se está reformulando lo que es el proyecto y por eso no ha entrado a licitación. Pero nosotros esperamos, esperamos que en no más de un mes eh, yo espero en Dios ese proceso eh, comience eso, eso lleva un proceso después que entre licitación hay un proceso ahí, pero todos los procesos hay que agotarlo porque eso va prácticamente a duplicar la planta de cenoví su capacidad pero más que todo, nos va, no va, no va, no va a dar la garantía de que cuando tú hagas una inversión en motores, en equipos, en bombas nuevas, tú vas a tener 15 años de garantía en equipos, que eso nos va a dar a nosotros ciertas una, garantías para que frase. nosotros no estemos con un corre-corre sí. que, que un alambrito dañó un motor y que hay que salir y el motor no aparece porque esos motores son aparte de costosos ni siquiera se ven en Adelante, el ya, ya, ya. Eh, eh, Director, usted ha hablado de, de lo de la licitación y todo eso, pero todo lo que mínimamente conocemos un poquitico de lo, lo que tiene que ver con la administración pública sabemos que hay hay obras que se declaran de emergencia, Hay momento. todo lo que tiene que ver con agua se puede declarar de emergencia y más ahora que hay una sequía. Si ustedes se dan cuenta, yo envío un video, aquí en San Francisco de Macorís hay una serie de averías donde se están perdiendo miles, miles, yo diría que millones de galones. de galones diarios. Por ejemplo, mire, eso es en el cercado y eso nadie le pone control a eso. Eso ahora mismo en el cercado me lo acaba de enviar un amigo televidente. Sí, pero eso, eso, eso es una finca. Sí, pero eso es Yo sí. se lo estoy mostrando. No, no, Le puedo okay. dar un datos para que ustedes okay. mi para vayan pero lo y, que, y y lo que, y que quiero decir eso no ahí. es eso no es El dueño de esa bien. finca es sí. un sí. irresponsable eso que no tiene esa está conexión. Bien. Y pero habría que, para, que sí. y habría que ver si eso viene del río, o sea, La de eh, agua, exacto, de porque que al final yo yo ahí no tengo una información muy clara. Mira, pero hay que. Ahora, hay lo que, que, que ir, sí pudiéramos, es, no, no, lo que pasa es, es que un es un ejemplo. Que si vamos más la denuncia, lo correcto lo, lo, es que ustedes como institución sí, empiezan en la investigación. Vamos y sí, pero ¿dónde queda eso? Ingeniero, en el mercado. Pero yo en yo el mercado, ¿dónde? Si sí, yo le voy a dar los datos, a ustedes pueden. Bueno, eh, eso, es eso es un terreno privado. Espérese. Deme, vamos a organizar. Sí, porque hay que decir la cosa. No, no, no. No, no. Pero espérate. No, no, al contrario. Espérate. Si usted quiere, yo voy a la investigación. Yo eh, exactamente sé cómo hacer, podemos ¿verdad? ir juntos. Mira. Vamos no, a ver lo Como institución, yo le doy vamos, okay. vamos a hacer una cosa. Anote. Exacto. Y comprometa a ese caballero que vino. No, vamos trajo, juntos. trajo eso. Vamos Él juntos. es el responsable de la fuente para que se pueda llevar a un punto. Lo mismo me pasa no, vamos a mí. Claro. Vamos a Correr. ¡Vamos, vamos. Entonces, Mira, que, que yo tengo unos compromisos, pero yo tomo uno. ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Fíjate otra vamos. cosa. En La Brugal también hay unas averías, hace mucho. Y eso es un pandemonio. Yo estaba esperando que el alcalde intervenga unos badenes que hay ahí destruidos. <risa> pero la avería, la avería, o sea, la avería <risa> es de un APA. Entonces, darle respuesta a algo que llamó de de Ostos, este muchacho que siempre llama aquí, Reinaldo, Reinaldo, que en Hostos la entrega de agua está perfecta, pero hay una cantidad de avería que ustedes deben de aprovechar en estos momentos de sequía, identificarla porque incluso totalmente, de se intervenir. Son más identificable cuando hay sequía. No, pero, pero en Ostos, la en parte hostos, de aquí en, en Ostos, la parte no, de, pero, momento, ah, sí, pero ah, antes de, no, de para darte tres. sí, no, no, pero para, para esa Qué parte vos. de Ostos, en Ostos <risa> hay, un, hay mira, en Ostos hay un tema. En Ostos hay aproximadamente dos kilómetros, porque hay una tubería que es de, de, de hierro dúctil, y parece que cuando la hicieron eh, hace mucho tiempo, no, no, usaron el, lo, lo, la tubería que era adecuada. adecuada. Pero él y, dijo que y, estaba todo bien, pero estaba no, en mucha avería. No, en verdad no está bien. Ah, eh, tengo ah, que decirlo ya. porque la comunidad lo sabe. Eh, es, eso hay que cambiar esa tubería completa. Eh, nosotros lo hemos solicitado esa parte, porque esa vería aparte de que esa, esa línea, aparte de que no es la tubería adecuada, que eh, se, se corroe para sí. que se entienda, eh, aparte de eso, eh, vive, nosotros vivimos ahí semanal. No, no, eso es semanal, semanal. Ahí hay un muchacho que se llama Albert, que eh, ese muchacho vive eh, encima eh, de esa tubería y que se está eh, haciendo para resolverlo de manera definitiva li, li, de, literal, la, la definitiva es cambiar la cambiar la línea completa cuántos kilómetros es pero son dos kilómetros dos kilómetros y algo una línea creo que de 12 si no me equivoco 12 así eh, eh, eh, no, no, oh, no no no nada 12 así, no, así un pie no no doce do, así exacto, un, un, así, pie, un así, pie 12 así más o menos o sea una tubería considerable y prácticamente sería Ahora, eh, prácticamente un proyectico sí, Una pregunta. ¿Inapa <risa> tiene claro el problema <risa> de las averías en San Francisco? Sí, sí, claro. ¿No hay posibilidad de que Inapa cree una o dos brigadas encargadas de eso que estén en la calle permanentemente trabajando sobre el tema sobre todo ahora no que vayan a extorsionar a los no, no, dueños de, sino que vayan y, y, re, y resuelvan brigadas, que no hablen con nadie tú podrías resolver sí. porque tú esa avería chiquita cuando tú la sumas como dicen los viejos grano a grano se llena la no, no, sí pero mira hay, hay una parte y yo quiero pedirle en esta parte quiero aprovechar que estoy en un medio de tanto prestigio como este estoy que hay una parte <risa> que tiene que también la ciudadanía. Porque mira, eso que, que presentaron ahí, eso es una finca. O sea, ahí hay una persona que no se ve en la calle, que no es, no es una tubería, no es en la calle. Ya le, le, aquí estamos con dos abo, tres abogados. Yo no puedo ni siquiera entrar a una, a una propiedad privada sin un permiso. Entonces se consigue o, de una porque, porque, porque, porque se puede asumir otra cosa. Entonces Hay cosas que hay que saberla manejar Pero con esos te las averías Por eso digo Hay cosas que, que son pequeñeces Que están dentro de, la, de una vivienda Julio. Una, una llavecita dañada Y Mira. el agua se bota sí, sí. Y manera... está dentro de una casa Que eso son cosas ya eh, de manera privada Hay personas hay, hay, hay, hay, tuve, hay conexiones Que yo esa parte la entiendo Porque cuando a ti te falta el agua Tú haces lo que sea para que el agua te llegue. Hay conexiones que son indebidas, ilegales. Y esas tuberías muchas veces rompen porque están hasta por afuera de la Julio. calle. O sea, hay muchas cosas eh. que nosotros hemos ido Julio. resolviendo poco a poco. Se ha ido, que falta mucho, demasiado. Mira, dos cosas. Esa es la realidad. <risa> Nos han escrito y te voy a, a decir algo y no quiero que te sientas mal. No, no, nunca. Pero debemos de ser honestos acá. Te voy a de decir estos dos mensajes y te voy a decir lo que pienso al respecto. Dice, buenos días, eh, para informarles en ese maravilloso programa que aquí frente a los guachimanes hay es una, una libertad, tremenda avería frente a los guachimanes. Sí. El 84, el, llamado dos veces, por bájame, el 8426 dice... Yo quiero a ver qué medidas se puede tomar con la botadera de agua en Los Camilos Nos han llamado varias veces en Los Camilos, el desperdicio del agua Frente a los guachimanes y de la piña nos llamaron Y en la Guasuma arriba, en la Duarte Mira. arriba Videl eh, que tienen información, incluso fueron allá, pero no se resuelve el problema no, Ahí es que voy, quiero, permíteme por favor, porque no he podido eh, decir lo que quiero expresar Definitivamente siento que hay una ineficiencia en INAPA con la capacidad de respuesta nosotros somos un espacio que recibimos sí, sí. dos o tres llamadas. O sea, pero es una mínima cantidad de casos que recibimos, yo no imagino. Y de manera generalizada lo que se siente cuando la gente se expresa es que no se le da respuesta. Que llaman al ingeniero, que llaman a aquel, que llaman a este. Y tú no sientes que hay una entidad, que no hay una institución, lamentablemente tengo que decírtelo, que es eficiente en lo que tiene que ver con la respuesta a la ciudadanía. Julio, no sé si es que no hay personal, no sé si es que no quieren trabajar, no sé lo que pasa debes de investigar, a ver, o si no, es la respuesta mira, aquí. mira, yo tengo que decir con mucha responsabilidad aunque yo no soy el encargado de aquí, de la provincia pero aquí hay un equipo excelente y que está haciendo un trabajo excelente ¿Y qué es lo que pasa? <coughs> lo que pasa es que el cúmulo de situaciones, aquí, aquí hay un sistema que prácticamente está colapsado, esa es la realidad lo que pasa es que uno no puede, uno no quiere ser tan drástico. Aquí hay un sistema de, de alcantarillado que está colapsado. ¿Cuánto es el personal de INAPA para dar respuestas a la avería? Aquí, aquí hay dos brigadas de agua potable de cinco personas, dos brigadas son diez, y una brigada de agua negra de cinco personas. ¿Para la provincia? Bien. Para la provincia completa. Imagínate. Bueno, gracias a Julio Lizardo, fuerte, no hay forma. director Entonces, nacional. De... Pero antes de... Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que poner en justa dimensión si tú trabajas o no. Si tú, tienes, si tú tienes a 40, 50 personas para resolver un sector, tú dices, esa gente son ineficientes porque tienen un sector y son 40 personas. Y tú tienes 15 personas para una provincia. Por ejemplo, nosotros estábamos en estos días... Eh, fueron a, que fui yo que hasta les, les dije, mira, resuelvan eso, no aparecía ni las redes Pero el Entonces, en, el, como en el gobierno tiene muchísima gente nombrada como Aquí no hay bueno. no. En, el, en el café de Castillo, Bien. frente a la planta, eh, hubo que ir a, a resolver con emergen de emergencia una avería. Y prácticamente tú tienes que sacar el personal para, para Bien, llevarlo bueno. allá, porque había una prioridad. En Castillo, y esa parte es, eh, es bueno informarla. En Castillo hay una situación. Castillo tiene una obra de toma que es deficiente, que ha ido, eh, ha ido comprometiéndose con el tiempo y nosotros tenemos soluciones a largo plazo y a corto plazo, pero hay que resolverlo. Bien, hay que resolverle a la gente. Bueno. Gracias Julio por tu compañía, como siempre. Bueno, no, no, siempre Julio gracias. Julio Lizardo, a director regional de INAPA, quien hemos mm -hmm. conversado acerca del tema de la sabeduría. Dice él y, el que no hay botella, dice que él y Videl no, no, no. Que, que no hay botella. Mira, bueno, por lo, lo menos aquí no. Y si hay alguien que diga que hay alguien que no. Ustedes conforme, no están contemplando... Bueno. Se Pero mira, mira la para no romper para no, ah. algo demasiado <ríe> importante. La única forma que nosotros tenemos, creo que se le ha dado un manejo correcto, porque aquí, aún con situaciones... Eh, hay municipios y hay ciudades que ahora mismo no tienen agua, señores. Ahora mismo hay ciudades que ahora mismo no tienen agua. Y nosotros hasta ahora le hemos dado un manejo. ¿Qué tenemos sí. que hacer como ciudadanía, como población? Mitigar. ¿Cuál forma la, la manera llegar. más correcta de mitigar? Si usted va a fregar, usted pone su ponchera, friegue los platos, bote esa sí. agua, esa agua la usa para otra cosa y después en la sí. otra agua. Si usted Así va es. a lavar su marquesina. Ah. No agarre y deje la llave carguás? ¿Qué hacemos con ellos? No, los carguás se mandó a investigar, porque hay muchos carwas que tienen pozo, que tienen agua de pozo, que Julio, no, son, que vamos no se a y otro, se mandó a, otro, a hacer vez, un levantamiento no hay, no hay de manera correcta. Eh, en, en estos días yo di la orden hace aproximadamente dos o tres días, en la final de la semana pasada, para que me entregaran un informe con respecto a eso. Bien.